Hola, en este video voy a explicar cómo pueden ver el estado de un folio que está sin uso en LibreT y anularlo desde la misma aplicación sin tener que entrar en impuesto interno, esa es la ventaja. Entonces para eso lo que debemos hacer es ir a administración, luego vamos a folios y abrimos el folio que queremos revisar, el tipo de documento, en este caso tipo 33, factura electrónica, y nos vamos a folios sin uso. Acá en folios sin uso esto ya lo hemos explicado, se muestran todos los folios están sin uso, que no existen en el sistema en este caso, el último folio 474, no existe en el sistema llamamos el 475 nosotros podemos hacer clic acá y podemos ver el estado, y si ven en este caso dice que el documento no está recibido por el SII. como este folio no está recibido en impuesto interno y no va a ser utilizado por X motivo, porque se lo saltaron y no lo pueden retroceder, o simplemente no lo quieren utilizar, etcétera, lo que corresponde es anularlo lo único que hay que hacer es hacer clic en anular folio en el SI. Y eso es todo. Con eso el folio ya está anulado. Si cerramos esta ventana y volvemos a ver el estado del, del folio, podemos ver que ahora indica que está anulado. ¿Ya? Eso es todo. Así es simple. Sin tener que entrar en impuesto interno, no pueden consultar el estado de los folios desde LibreT y anularlos. Muchas gracias.